Bienvenidos a mi canal Creación de Petina, un saludo muy especial para todos. Hoy les voy a enseñar a hacer una cajita en forma de carrito de helados, la cual puedes personalizar para la ocasión que necesites, cumpleaños, aniversario, meses o amistad. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Eli Macías y al canal Regala Siempre Amor. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a cortar un rectángulo en cartón craft de 36 centímetros por 49 centímetros y lo vas a dividir en cuatro partes iguales. Acá vas a medir 1 centímetro, 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros y 12 centímetros. Vas a medir acá igualmente 12 centímetros y vas a trazar una línea. De nuevo vamos a medir. 12 centímetros trazamos la línea, o sea que se dividiría en tres partes con la tijera vamos a repasar todas las líneas para luego hacer los quiebres nos quedaría así en esta parte la vamos a forrar con cartulina amarilla Ahora vamos a doblar este centímetro y vamos a aplicarle silicona líquida. Y pegamos. En este extremo vamos a cortar. Lo vas a hacer así. vamos a hacer bien los quiebres y vamos a armar así vamos a hacer lo mismo en este otro extremo cortamos y vamos a pegar con silicona líquida nos quedaría así, queda como un cubo ahora en esta parte vamos a tomar un bisturí con mucho cuidado y vamos a cortar así Vamos a sacar la tapita. Abrimos así. Estas partes vamos a pulirlas. Como ven, están sin pulir. Vamos a pegar dos tiritas de la misma cartulina amarilla. Y las vamos a pegar acá. Estas tiritas de. 1.5 centímetros vamos a doblar acá un poco aplicamos silicona líquida en ambos lados igual acá en estos extremos y vamos a pegar en esta parte superior voy a aplicar silicona líquida y acá en esta parte y vamos a cortar una tirita de 8 centímetros por 12 centímetros y la doblamos en la mitad acá vamos a medir 1.5 centímetros trazamos una línea y la repasamos con la tijera para luego doblar. Y vamos a pegar acá. Lo van a hacer como lo estoy haciendo. Acá donde repasamos con la tijera vamos a doblar. Que sería para que cierre así. Vamos a utilizar cierre adhesivo pelcro. Y lo vamos a pegar acá lo vamos a hacer así ahora acá en estos lados vamos a decorarlos vamos a cortar cuatro rectángulos dos blancos y dos rojos de 9 centímetros por 12 centímetros y lo vamos a pegar lo hacemos así en todos los lados acá lo que hice fue trazar líneas con marcador rojo, acá hice una línea con marcador de punta delgada y luego con el marcador con la punta un poco más gruesa en esta parte vamos a pegar un cuadrito de 9 centímetros por 6 centímetros pero antes de pegarlo vamos a hacer esta formita acá vamos a hacer una línea curva acá hacemos una línea igual acá en este lado otras dos líneas hacemos otra curva, una línea otra curva, línea línea línea y de nuevo hacemos una curva vamos a recortar esto es para que nos quede como una formita pero pueden darle la forma que ustedes deseen inclusive pueden hacer un corazón nos quedaría así acá lo que voy a hacer es decorarla voy a coger el, el perdón el marcador de punta delgada y voy a delinear así Ahora voy a coger el marcador de punta más gruesa y voy a hacer lo mismo. Y en el centro van a escribir una frase, la que deseen. En este caso yo voy a escribir te amo. Y lo decoré con punticos y estrellitas. Ahora con cartón corrugado, acabo de medir 2 centímetros. Y voy a doblar. Esto sería para decorar la parte superior ya había aplicado la silicona líquida para agilizar el video pueden pegarle el papel que deseen el color que deseen ahora vas a cortar un cuadro de 7.5 por 7.5 vas a dibujar un círculo vas a recortarlo vamos a hacer las llantas del carrito de este vas a cortar otras dos y vamos a hacer la, la llantica vamos a pegar un círculo y luego el otro ahora vas a cortar un cuadrito en cartulina amarilla de 3.5 por 3.5 igual vas a dibujar un círculo y lo vas a cortar aplicamos silicona líquida y pegamos en el centro acá también puedes pegar un corazón si deseas voy a dibujar un emoji enamorado para cada llanta acá voy a hacer unas líneas con marcador permanente grueso y con charpie, el marcador delgado, voy a delinear así voy a hacer acá unos punticos o unas rayitas para decorar nos quedaría así de esta vamos a cortar o hacer otras tres serían cuatro llantas Ahora vamos a pegarlas así en los extremos. Acá en el centro vamos a perforar, voy a hacerlo con un punzón. Que sería para pegar un palito o un soporte para bomba de 25 centímetros de largo. Voy a colocar acá la tapita y voy a colocar dentro. Vamos a cortar acá, acá hice, lo pegué con silicona líquida, pero les recomiendo que lo hagan con silicona caliente para que no se les vaya a caer. Ahora vas a coger una esfera de icopor número 15 y vas a pulirla con una lima o también lo puedes hacer con una lija. vas a pintarla con vinilo amarillo nos quedaría así con un papel mirellado o un papel normal vas a cortar corazones que sería para decorar la esfera en estos extremos nos quedaría así acá igualmente la decoré con un emoji enamorado ahora vas a coger una tira o a cortar una tira negra de un centímetro de ancha vas a aplicar silicona líquida en las llantas y la vas a pegar así es para que nos quede más pulido nos quedarían así voy a aplicar acá silicona líquida o caliente recuerden que puede hacerlo con silicona caliente y vamos a pegar la esfera de moji también pueden pegar una bomba si desean van a coger una cartulina de 7 centímetros por 13 centímetros y la van a doblar en la mitad vamos a cortar como es un carrito de lados vamos a cortar o hacer las tarjeticas en forma de paletas Acá voy a pegar una imagen, pueden pegar imágenes, pueden copiar mensajes, lo que deseen. Voy a aplicar silicona líquida, pegamos la imagen y voy a recortar acá los extremos. Tú no eres parte de mi vida, eres mi vida entera Estos mensajes los saco de Google Vas a cortar un palito de brochet de 8 centímetros de largo Que sería para ubicar en esta parte de atrás Vamos a pegar Y acá en esta parte vamos a decorar con corazoncitos Nos quedaría así Vamos a escribir varias, varios mensajes ¿Sabes qué me hace feliz? Que encontré el hombre que buscaba Seré breve, te quiero solo para mí Eres el amor de mi vida Tengo antojo de un beso tuyo Cuando seamos viejitos te voy a decir ¿Ves que sí eres el amor de mi vida? Mi más grande amor. Cuando me digan piensa en algo que te haga feliz, sabes en quién pienso, en ti, porque tú eres mi felicidad. Eres mi todo. Tengo ganas de un futuro contigo. Soy feliz con tan solo verte. Ahora vas a cortar un cuadro en cartón de 12 centímetros por 12 centímetros y vas a forrarlo. Acá ya lo tengo forrado, lo vas a forrar con cartulina amarilla, que sería para pegarlo acá en el interior de la cajita para separar los dulces de las tarjetas. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así. Esto es opcional si lo desean hacer. Ahora vamos a colocar en este lado las tarjetitas o sea, las paleticas. Y en este otro lado vamos a colocar dulces o chocolates o el obsequio, lo que desee regalar. Terminamos. Si te gustó este tutorial regálame un like, espero como siempre sus comentarios y si aún no te has suscrito a mi canal espero que lo hagas. Les deseo a todos un próspero año nuevo. Hasta la próxima.